Me besas, con esa boca me besas Y no pretenderás no despertar sueños En esta boca que rasgas, que besas Porque fue tu boca la que supo tocar mi nombre Tus labios la que marcó compases Dando el traste con todos mis planes Fue al despedirnos que sentí un encontrarnos Que creí que la ilusión podía ser la realidad de nuevo y todo fue por un solo beso. Por aquellos cuatro acordes que en mí vibraste. Maldito beso en el que hoy pienso. Bendito beso por el que hoy siento. Me besas. Con esa boca me besas. Y no pretenderás no despertar sueños en esta boca que rasgas que besas. Un beso robado a la rutina, al tiempo, por el que merece la alegría quemarse, volver a perderse y entrar en este juego sin miedo. Porque si la mirada son los labios del alma, los besos son sus manos. Y aunque no fueran las tuyas, y aunque no sean las tuyas por las que resonará mi corazón, fueron las tuyas las que me hicieron recordar que estoy aquí, vivo y no muerto.